lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al día Paseo, que que no ver verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero la pelota enamorada blanca piel inmaculada se entregaba sin pudor a el de terciopelo de su eterno gran amor Sus rayos brazos en alto Y Jesucristo a los altos Con bajito, lleno de...